Eh, tuve que fabricarla yo, todo pues esto fue fabricación mía, por eso tal vez los detalles de la soldadura que no se ven tan estéticos es porque esta parte la hice yo, la manga original está detrás de esa, ya fue por un asunto de para más rápido la fabriqué yo por un error que tuve a la hora de dar la medida de la bolsa y que pues nada, se solucionó de inmediato y pusimos la máquina a trabajar. La máquina nos ha dado, ya tenemos ¿qué? cerca de seis meses de trabajarla eh, nos ha dado problemas muy mínimos la verdad, eh, se le quemó una de las resistencias, cosa que ella misma trae un kit de repuestos y eh, se le quebró una cuchilla porque se le hizo un atasco del mismo plástico eh, en seis meses la verdad que eh, estamos muy contentos con el rendimiento de la máquina y, y y esperamos más bien pronto comprar dos máquinas más que se requieren. Esta es la tolva de, de producto que va trabajando. Esto por acá el pistón de llenado. Un movimiento para hacer la dosificación del producto. Cuando la máquina se importó, igual se le pidieron características, por ejemplo, en tema de corriente y en tema del tipo de conector. Nos llegó perfecto todo, eh, la empresa fue muy puntual en cuanto a eso, eh, bueno, en cuanto a todo en realidad. Y más bien hasta nosotros no pidimos esa etiquetadora que les mencionaba antes o esa marcadora de fecha y la empresa la mandó, buena máquina viene nosotros no la usamos, e igual el funcionamiento es perfecto, trabaja muy bien y la verdad que de parte de mi representada, nos sentimos muy contentos de tener la maquinita por acá, ya, ya son bastantes meses y ya estamos pues gestionando para comprar dos nuevas máquinas más para empacar otros productos ya que en esta primera importación es que cuando uno rompe como quien dicen, la confianza o más bien crea confianza con el proveedor y en nuestro caso pues Total confianza con, con la empresa Así que saludos amigos Y cualquier eh, consulta Con mucho gusto Nos pueden buscar en Facebook como Pizza Rains Costa Rica Vamos a ver si lo pongo por acá Como Pizza Rains Costa Rica Y con mucho gusto le podemos dar más información Al respecto